Porque la vida es tuya Y tuyo es el deseo Porque cada día Comienza un reto nuevo Porque esta es la hora Y es el mejor momento Así como golpe a golpe Viene el verso a verso No importa cuánto pierdas o oh. Disfruta tu silencio Di gracias si te olvidan, Es el sentimiento oh, Que cierra tus heridas Confía en ti